Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Finanzas en Criollo. Bueno, quería decirles que espero que hayan pasado una hermosa Navidad y la verdad que les deseo de todo corazón un próspero año nuevo. Que se viene complicada la mano, dan para el 2022 un 50% de devaluación, pero no se preocupen, miren este video que vamos a hablar sobre las posibles inversiones en el 2022 Gente, antes de arrancar con las inversiones que podemos hacer en el 2022 fíjense en el token que invertimos, que le, le dejo acá arriba el video que hablaba sobre este token en donde vaina invirtió en esta plataforma Fíjense que estaba a 2 y pico, ahora está tres, casi 3.70. Así que bueno, ojalá Dios quiera que siga subiendo. Bueno, siguiendo con el tema de las inversiones, eh, como verán en este gráfico, lo que vamos a hacer es invertir un 40% en criptomonedas. Inversiones que ofrecen 9.513%, 12.924% e incluso 16.102% de ganancias solamente son posibles en el mundo cripto. Y creemos que en el 2022 podría ser aún mejor, porque en este momento miles de millones de dólares de fondos de inversiones en empresas gigantes como Google y Meta, que meta acuérdense que, que era Facebook, se están moviendo del mundo financiero tradicional hacia el mundo cripto, lo que podría generar más millonarios que la revolución industrial, internet y el cannabis medicinal juntos. Bueno, fíjense Axie Infinity, que tuvo un 16.102% en un año, Sandbox 13.669, Terra, Polygon, Solana, Phantom, Cadena, Harmony, Decentraland, fue cuando se anunció lo de Metaverso, que creció un montonazo, esto valía, valía me acuerdo, 0.00 tanto, y ahora 3 dólares con 28, la verdad que es muchísimo las ganancias que se pueden adquirir con las criptomonedas. Por eso es que vamos a invertir un 40% en este mundo. ¿Por qué un 40%? Porque en criptomonedas hay muchas formas de invertir. Como son los juegos NFT. Podés comprar Bitcoin, Ethereum y DAI. Para dejar invirtiendo. Y e ir generando rentabilidad. Solamente por tenerlos. Después también es... Formas de comprar, como hicimos con con CGU, que compras sabiendo que en un futuro va a subir el precio. Por eso vamos a hacer un 40% en eso. Después tenés un 30% en CDRs. Si no sabes comprar CDRs todavía, te dejo acá arriba el video de cómo comprar CDR en Bull Market. En lo que yo estoy invirtiendo actualmente son Nvidia, creció un 53% Nvidia, ¿por qué decidí invertir en Nvidia? porque todo lo que es criptomonedas, para minar se necesita placas de video y las que más se están vendiendo son Nvidia, yo compré también Intel por las dudas, pero fíjense que no es tanto, es más, está en pérdida, digamos, comparado con Nvidia, que me dio un 53%, ahora bajó un 52%, pero fíjense, Intel es mucho más bajo que Nvidia. Después también, en Apple, fíjense que me está dando un 37%, casi un 38% de ganancia, porque Apple invierte mucho en lo que es tecnología en lo que se viene del metaverso, seguramente Apple va a estar ahí. Bueno, como verán, fíjense que en un año Apple está dando un 43% de crecimiento y en 5 años un 151%. En CDR vamos a invertir en Mercado Libre. Mercado Libre cayó un 40% en dólares. La empresa, paradigma de la logística y los medios de pago online, se vio afectada por la emisión de acciones que hizo caer el precio abruptamente. Pasada ese shock, los recursos recaudados se usarán para capital de trabajo y nuevas adquisiciones. Un futuro prometedor para todo inversor que busca capturar valores pagando el menor precio posible. Fíjense cómo. De valer. 1.950 dólares, hoy en día sale 1.320, así que si compramos, aprovechen el aguinaldo, después de comerse un buen asado, se compran un par de acciones de mercado libre, que ahora es el momento donde está en baja para poder comprar barato y después cuando suba, Acerca de 2.000 dólares van a ganar mucha guita. Otro CDR que tenemos en vista es PayPal, esperando un acuerdo con Amazon. Se vio afectada por la demanda contra Visa del gobierno americano, pero la empresa no se quedó quieta e intentó acomodar su negocio al futuro, continuando con la explotación cripto y acuerdo estratégico con Amazon. Paypal invirtió un montón de millones en criptomonedas. Más que nada en Bitcoin porque quiere empezar a cobrar y a poder que los propios usuarios de Paypal puedan comprar Bitcoin desde la misma aplicación. Vamos a ver la gráfica. Si vamos a la gráfica de Paypal, fíjense que está teniendo pérdidas. En un año no es tanto... Tuvo una ganancia inclusive de 538, pero en corto plazo está en baja. Fíjense cómo venía súper bien, de 6.300 dólares, ahora que está en 4.800. Súper abajo, gente. Así que este es el momento, ni bien Cobres el Aguinaldo, de comprar en Paypal. Va a comprar súper barato y después va a subir el precio porque cuando haga el acuerdo Paypal con Amazon lo que quieren hacer es Amazon y Paypal asociarse y poder brindarle a, la, a todos los que compran en Amazon que puedan pagar con, pay, con Paypal y seguramente que va a ser también en criptomonedas. Van a poder pagar y comprar las cosas en Amazon con criptomonedas. Llega a pasar eso, gente va a subir un montonazo, un montonazo va a subir esto. Bueno, vamos a ver un detalle de Mercado Libre y Paypal, que son los CDR a los que vamos a apuntar. El conceso de mercado versus el precio de mercado indica una ganancia potencial del 100% en dólares. MELI, que es el ticker de Mercado Libre, ya no solo es una empresa de logística, también es de medios de pagos y de las pocas incursionando en las criptomonedas. Y Paypal, que va a ser Amazon y el blockchain, con una diferencia del 50% en dólares, la empresa se prepara para un acuerdo con Amazon para ser un medio de pago exclusivo, entre otras cosas incursionando en el uso de billeteras cripto para comprar en grandes tiendas online bueno vamos a invertir en acciones un 15% y en fondos comunes de inversiones otro 15% de nuestros ingresos bueno algunas de las acciones en las que podemos invertir son grupo galicia con el ticker GGAL, bolsa de mercado que es BIMA, transener que es TRAN Central Puerto, que el ticker es EPU, IPF, que el ticker es IPFD, San Miguel, que es AMI, y Pampa Energía, que es PAM. Esta, entre otras gente, estas son las principales. Cualquier cosa, si no sabes comprar acciones, te dejo acá arriba el video donde te enseñamos cómo comprar. Bueno, y por último, gente, en fondos comunes de inversión. Vamos a ver en lo que estamos invirtiendo actualmente, que para mí están teniendo muy buena rentabilidad. Actualmente yo estoy en Delta Renta Clase A, que me está dando un 30%, aumentó un 30% y de ganancias 771 pesos. Y Delta Recursos Naturales Clase A también, recuerden que las clases son porque somos personas físicas. Eh, aumentó un 6,70% y me va dando de ganancia 100 pesos. Que no es mucho, pero tampoco como verán, tampoco es que yo invertí mucha plata en esto. Cualquier cosa, si todavía no sabes cómo comprar fondos comunes de inversiones, te dejo acá arriba un video donde te enseño cómo comprar las cuotas aparte para entrar al fondo común de inversión.